Entonces hasta aquí en este video, eh, vamos a hacer otro video para que vean cómo se configura el gisk eh, K3, ¿vale? Bien, todo bien, entonces conectado un cable de red directamente a mi computadora conectado un cable de red directamente a nuestra antena, vale. De esta manera sería la el paso para poder configurarlo, vale. Entonces una vez que ya tengamos conectado nuestro cable de la salida LAN a nuestra computadora eh, ingresamos automáticamente a la página de eh, de configuración. Entonces eh, por aquí nos aparece eh, la ID. Nos aparece un, una serie de números. Y vamos a darle donde dice conectar. Bien. Aquí ya nos aparece el wizard. El que habíamos mencionado. Y también nos aparece eh, en la parte de arriba. Vamos a ponerle aquí en español para que ustedes eh, vean. Prácticamente qué significa todo lo, lo que está apareciendo en pantalla. Bien, y aquí ya está conectado. Nos aparece en la parte de arriba. Dice conectado a internet. Sí. Ok. El modelo. Y bueno. En la parte de aquí abajo dice asistente de configuración wizard. Eh, ese asistente wizard solo aparecerá la primera vez que se inicia esta unidad. O sea, ya no va a aparecer más. Es la primera vez que se inicia. Y ya. Al menos que la reseten de fábrica y vuelvan otra vez a configurarlo. ¿Vale? Eh, el asistente WISA se permite configurar la página de login que se muestra a tus clientes. Completa la información que se solicita. Y si no, si no deseas proporcionar un elemento de información, deja el campo en blanco. ¿Vale? La opción de inglés en español dice... Después de que se complete este proceso de configuración, tus clientes verán tu página de login personalizada cada vez que se accedan a Internet. ¿Vale? Dice, los siguientes, pasos, los siguientes pasos para el proceso de configuración se muestra a continuación. Bien, ya conectamos. Ahora vamos a darle sí, este, en nuestro siguiente paso que es el Continuar. Y pues aquí eh, nos dice que el equipo pues debe estar conectado a internet. Si no, pues aquí dice que haga clic aquí y corregir el problema. Vale. Bueno, nosotros ya no tenemos problema. Vamos a proseguir. Vamos a darle al siguiente paso. Paso número 2. Y bueno, aquí eh, es donde nosotros vamos a ponerle un nombre al hotspot. ¿Cómo queremos que se llame? Eh, la señal o el hotspot que va a emitir nuestra propia antena, el gisca 3. Entonces aquí voy a ponerle hotspot o voy a poner Ventas. Vamos a ponerle en mayúscula, ventas de, de vamos a ver, espacio, de internet. Internet por fichas. por fichas, venta venta de internet por fichas, venta de internet por ficha fichas, vale, así nos va a aparecer el nombre de la red que vamos a estar emitiendo como host pod, vale, eh, en la zona pues vamos a ponerle aquí por ejemplo, vamos a ver si aparece México, ok, México baja norte y es aquí, vamos a ver si aparece otro, México general vale vamos a poner México general ya que estamos en el país México y vamos a ponerle uno, una contraseña y el nombre de usuario es siempre admin mantén la contraseña segura okay. o sea el usuario siempre va a ser admin la contraseña le vamos a poner nada más una por acá Bien, ya le puse la zona, la contraseña y bueno, repetimos ahí la contraseña, ¿sale? Entonces, el usuario siempre va a ser admin, la contraseña, ustedes lo ponen, ¿vale? Siguiente, siguiente paso. Perfecto. Aquí nos dice que configuremos el, la página de inicio, la página del hotspot, dice que genera la página de login utilizada por los clientes establece el fondo de la página de login bien aquí viene unas eh, imágenes precargadas vamos a escoger por ejemplo ahorita vamos a ponerle uno que tenemos por acá por default vamos a ponerla esta de mientras y después vamos a cambiarla vale dice aquí: ingresa la información comercial para exhibir a los clientes Bien, en este caso si tú quieres eh, promocionar eh, tu negocio de venta de fichas, tienes que poner por ejemplo aquí el nombre, vamos a ponerle aquí servicio técnico, en mayúscula, bien, eh, la dirección del negocio vamos a ponerle... en nuestro sitio web vamos a irnos a google para copiar nuestro sitio web que tenemos por acá ok aquí ya me está pidiendo lo que es un, una ficha un código entonces vamos a dejarla pendientes Vamos a dejarla pendientes. Vamos a continuar. Al último lo configuramos. Ingresa un mensaje de negocio. Déjalo en blanco si no requieren mensajes. Vamos a ponerle aquí bienvenidos a la nueva eh, forma de conectarse. Eh, título de la página. Vamos a ponerle aquí. Título de la página. Internet Hotspot o Wi-Fi Internet Hotspot título de la página vamos a dejarla así después la modificamos y bueno vamos a darle a continuar perfecto ya estamos a punto de concluir la configuración eh, aquí me dice control de acceso elige el acceso a internet limitado o controlado bien en este caso, como nosotros vamos a estar eh, generando, ahora sí que las fichas para generar ingresos, pues vamos a poner la opción de acceso controlado. ¿Vale? Si le ponemos acceso ilimitado, puede decir que la red va a estar libre sin tener que, eh, sin que nos pida un, eh, vaya, una, una ficha o un, sí, ficha o voucher. ¿Vale? Entonces vamos a, Dejarla en acceso controlado para que así nos pida una ficha eh, para poder ingresar a internet. Vale. Eh, bueno, ya con esto vamos a darle aquí en guardar la configuración y finalizar el asistente wizard. Perfecto. Aquí ya con esto prácticamente ya está casi listo. Nos falta un paso más. Dice aquí, tendrás que hacer el reinicio de este equipo para que los cambios entren en vigencia. Si has cambiado el nombre del hotspot ACD, tendrás que volver a conectarse. Bien, vamos a darle en reiniciar y vamos a esperar que se reinicie el equipo. Y bueno, vamos a esperar... Perfecto, aquí ya me está pidiendo lo que es eh, una ficha. Ya nos aparece el título de la página en la parte de arriba que dice Wi-Fi Internet Hotspot, servicio técnico y CCTV, el fondo de pantalla que escogimos. Eh, la palabra de bienvenida, bienvenidos a la nueva forma de conectarse a Internet, ingresa el código de login para utilizar este Hotspot. Eh, pues aquí vamos a tener que ingresar el código y conectar y aceptar entonces, eh, también aparece la información de servicio técnico y cctv el eh, lugar, esto lo podemos reservar no lo podemos también poner ahí, en todo caso que no lo quieras no la pones, y bueno eh, y ya, con esto ya puedes estar prácticamente eh, conectándote bien Okay, vamos a ingresar a la configuración, la contraseña que le pusimos. Bien, perfecto. Eh, vamos a irnos a lo que es el sistemas para revisar algunos detalles. Eh, ¿Qué dice por acá? Eh, Requiere actualización del firmware, tu unidad necesita actualización del firmware. Eh, bueno, eso lo dejamos para después eh, habilitado, ver calendario, usuarios, códigos, bueno no tiene ninguno ¿no? ya nos aparece eh, la dirección WAM que está asignando a nuestra antena que es la 172, terminación 172 la IP local de nuestra antena, la red LAN prácticamente y pues va a estar asignando direcciones IP desde la eh, 192.168.96.10 hasta la eh, 192.168.111.254. Ese es el rango que va a estar asignando de direcciones IP nuestra antena eh, pues de Gets Internet. Eh, también aparece el nombre de la red, venta de Internet por fichas, la... WLAN todavía no, eh, bueno, aquí también está emitiendo la dirección WLAN, y bueno, también le está asignando otra dirección, que las desde la 111.10 hasta la, la 127.250, es la que va a estar asignando la red eh, WLAN, ¿vale? La red Wi-Fi, vaya, ¿vale? Eh, bien vamos a seguir a nuestro siguiente a nuestra siguiente pestaña dice aquí usuarios conectados no tenemos ninguno eh, informes de uso igual tampoco no marca nada eh, facturación es un dado caso que eh, tengamos un sistema de pago en línea y bueno aquí va a aparecer esos datos eh, vamos a irnos a códigos y es la parte más importante que le quería mostrar a todos. Estamos entrando en forma local. Si se fijan, estamos entrando en forma local. Todavía no estamos eh, pasando al siguiente paso. Porque todavía dice aquí no tenemos activado el hotspot en la nube. Eh, bueno, entonces vamos a eh, seguir ingresando con esta eh, configuración. Entonces aquí donde dice administración códigos... Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí dice crear códigos desde 1 hasta 10.000 códigos locales. Eh, tipo de código vamos a ponerle eh, personalizado. Eh, vamos a ponerle ser. Vamos a ponerle aquí una S. O vamos a ponerle servicio. Vamos a poner servicio así vale inspiración eh, 30 minutos puede ser desde 30 minutos hasta un año o personalizado ¿no? o ilimitado dice aquí vale vamos a ponerle por ejemplo una hora y dice aquí velocidad de descarga vamos a ponerla que nuestra descarga sea de 512 kilobytes de descarga podemos modificarla a su criterio y bueno eh, límite de descarga vamos a ponerle un límite de de 16 megabytes megabytes por segundo o podemos ponerle los límites que nosotros queramos, limitados y bueno, en este caso vamos a ponerle limitado, para que tengamos toda la velocidad de descarga pero la velocidad de descarga, ahora sí que de bajada, sería la de 512. Y bueno, el usuario pues sería para un usuario, puede ser para dos usuarios, 9 eh, o ilimitado. ¿vale? En este caso vamos a ponerle para uno, porque es personalizado. La velocidad de subida vamos a ponerle igual, 512, o también ustedes pueden modificarla a 256 límite de subida, pues igual pueden eh, dejarlo ilimitado o también pueden seleccionar alguna de las que ya vienen precargados, vamos a dejarlo ilimitado y bueno pues aquí ya tenemos casi listo eh, nuestro nuestra ficha ¿vale? entonces eh, vamos a irnos aquí en dice crear códigos y vamos a esperar y como pueden observar en la parte de abajo dice nuevos códigos el, el código es servicio el tiempo es una hora para un usuario la velocidad de descarga es de 512 kilobytes la de subida 256 bien aquí ya lo podemos nosotros descargarlo por medio de un archivo csv o directamente e imprimirlos vale, vamos a dar a imprimirlos para que ustedes vean eh, como aparece, en este caso dice aquí fichas de acceso a internet, nos pone un, un logotipo y dice aquí gracias por usar nuestro servicio de internet, código de acceso este es el código de acceso que vamos a ingresar en esta parte, en esta parte nos dice que ingresemos el código, vamos a ingresarla como le pusimos personalizado, vamos a ponerla como la creamos que dice servicio servicio ok le damos conectar y bueno prácticamente ya estamos entrando eh, a internet con esto ya eh, pues aquí ya nos está marcando nos va a salir una ventana adicional emergente donde dice que dice usted permanecerá He conectado por 59 minutos, tantos segundos. Y bueno, dije, dice, dice aquí, deja esta ventana abierta, haga clic en el botón Login cuando ya haya terminado. Y bueno, ya con esto, si nosotros entramos a Internet, si nosotros vamos a otra página, vamos a entrar a una página adicional. Perfecto, aquí ya como podemos ver, estamos ya conectados al canal de YouTube. Eh, igual quiere decir que a lo mejor la velocidad no es tan buena la de 512 de descarga pero bueno, podemos ir modificándolos según sea nuestra necesidad ahí está perfecto ahora vamos a hacer una pequeña prueba de speed test un test de velocidad para ver cuántos eh, pues, megas nos está llegando de descarga. Fíjense bien, aquí nos está marcando una velocidad de 190-180 kilobytes. Esto puede variar, eh, podemos ir aumentando tal vez eh, la velocidad para ver cómo, eh, pues, vaya a ir evolucionando eh, vamos a aumentar un poquito más la velocidad para que podamos navegar mejor y eh, vamos a ir a crear una nueva ficha vamos a crear una nueva ficha vamos a crear otra ficha vamos aquí códigos en español vamos a ponerle eh, aleatorio o personalizado vamos a ponerle otro vamos a ponerle servicio 1 eh, vamos a ponerle 2 megas 2 megas de, de descarga y 1 mega de subida vamos a poner limitado y vamos a crear perfecto aquí ya tenemos creado prácticamente otro código vamos aquí a verificar todos los códigos dice aquí vamos a ver si aparece los demás ahí tenemos dos códigos creados ahí está bien vamos a seguir entonces vamos a desconectarnos de la primera y vamos a conectar a la segunda lo que vamos a hacer aquí es seleccionar esto y eliminar eliminar la ficha que acabamos de ingresar ahí está Vamos a ver otra vez nuestra ficha que tenemos disponible. Ahí está. Bien, vamos a ingresar nuevamente. Vamos a refrescar este, esta página. Bien, vamos a ingresar nuevamente. Ahora sigue el código que generamos. Y bueno, ya aquí estamos ingresando con el nuevo código. Con el servicio 1. Vamos a ver qué tanto nos va a marcar ahora entonces como les estaba comentando eh, realmente entonces hay que subirle un poquito más de velocidad a lo que es eh, las fichas para que así podamos un poquito navegar con más con más velocidad perfecto, ya estamos conectados con la segunda ficha que creamos con eh, la velocidad de 2 megas de bajada y una de subida vamos a a irnos a hacer una prueba vamos a ver cuánto nos está llegando esta es en forma inalámbrica por medio del hotspot de la, de la antena bien, en forma inalámbrica estamos conectado aquí prácticamente cerca y estamos recibiendo lo que es 1.3 megas de descarga Vamos a hacer una prueba con el Text. Vamos a ver ahorita cuánto nos va a marcar. <coughs> esperamos un momento que encuentre un servidor para hacer eh, la prueba. Ok, vamos y esperamos. Perfecto, con el Spitex estamos recibiendo lo que es 1.89 de descarga. No es casi los dos, pero es casi, casi, casi, ¿no? Está llegando al, al 2 megas. Entonces, este, podemos subirles un poco más para ver si nos llega a 2 megas o dejarla de esa manera. Y la de subida, pues, igual nos está eh, llegando casi el 99. 9, así, ahí marcó ahí marcó, miren, ahí marcó un mega de subida y la descarga casi los dos pues prácticamente ahí está, ¿no? está prácticamente, pues eh, en el rango que le pusimos y bueno pues ahora sí que ustedes eh, ya irán probando de forma personal eh, de esta manera, oye, es de cómo, eh, pues está funcionando nuestra ficha nuestro voucher, de forma